amigos? Nos encontramos desde la terminal terrestre del Cantón Quevedo, el lugar donde podemos apreciar el poco movimiento que existe en este día de paralizaciones. Recordarles que las protestas han sido impulsadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Conalle, y se activaron antes de la medianoche de este 13 de junio. Recordemos que los manifestantes pues, se han tomado algunas vías, especialmente de la sierra, ya que acá en la provincia de Los Ríos pues, no se registran mayores. en pantalla a los viajeros ya que en estos momentos también están acercándose hasta las boleterías para poder adquirir sus pasajes y viajar a otros destinos. Eh, contarles pues que esta situación ha afectado a varios ciudadanos que pretendían trasladarse a sus lugares de trabajo, estudio o realizar alguna diligencia. Ante la preocupación de muchos, el Servicio Integral de Seguridad que a través de redes sociales dio a conocer el estado de las vías en las provincias del país. Vamos a informarles cuáles son las vías que están cerradas. Espe repetimos, las vías que están cerradas son La Tacunga Quito, Ríobamba Colta, Payatanga, Cumandá, Guayaquil, la vía riobamba Cuenca, Pasaje El Guabo, vía Gualel, Chuquiribamba, la vía Loja, vía Cuenca y de Patuca hasta Tigüinza. Esta vía está cerrada, recordarles, ¿no? El Chaco hacia Lago Agrio, Puyo hacia Macas. Cumbe, La Jarata, Oña y Riobamba hasta La UCI. Esas son las vías que están cerradas de acuerdo a la información que nos ha proporcionado el Servicio Integral del 911. Esto es en parte de la sierra. Ahora vamos a decirles cuáles son las vías que están habilitadas. Las vías habilitadas son Riobamba Ambato, Riobamba Penipe, Baños, Riobamba El Arenal, Guaranda, Alloax, Santo Domingo, Las Mercedes, Los Bancos. Las Mercedes, Los Bancos. Eh, Santo Domingo Quinindé, Santo Domingo El Carmen, Santo Domingo Luz de América, Santo Domingo Quevedo, La Concordia, Puerto Nuevo, Valle Hermoso, Los Bancos, Cuenca Cañar, Azuay, Esmeraldas, Camarones, Las Banderas, Río Verde, Río Verde, Loyal Faro, San Lorenzo y de Calderón Alto Tambo. Las vías que están cerradas, pues como ya hemos informado, son específicamente las de la sierra. Y ahora les vamos a informar sobre las vías que están parcialmente habilitadas. Tenga en cuenta si usted va a salir de la provincia de Los Ríos hacia Salinas, eh, La Carolina o Ibarra, Tuntaki, esas vías están parcialmente habilitadas, es decir que la policía se encuentra allí en estos lugares despejando la carretera que son cerradas momentáneamente. Este es el panorama que ustedes pueden apreciar desde acá de la provincia de Los Ríos, estamos específicamente en el terminal del Cantón Quevedo, donde los viajeros son pocos a diferencia de otros días, donde se registra mayor movimiento. En estos momentos vemos a pocos pasajeros. Vamos a conversar con uno de los integrantes acá de la gerencia de la terminal terrestre para que nos informe cuáles son los transportes que están habilitadas a pesar de que el gerente de la transportación en la provincia de Los Ríos, Stalin Ceballos, ha informado que ellos no se iban a plegar al paro nacional. Entonces vamos a conversar un poco. Bueno, vamos a mostrarle desde los andenes para también conversar con uno de los representantes acá de la terminal terrestre cómo se está desarrollando la movilización y... ¿cómo está? Buenos días. Cómo se está desarrollando la movilización desde acá de la terminal terrestre de Quevedo donde podemos observar a los viajeros ya pasar en estos momentos también para ir hasta sus respectivos destinos. Ok, vemos poca presencia también de transporte, especialmente de aquellos que van para la región Sierra. Aquí vemos uno que va a salir para Guayaquil, vía que está completamente despejada. Nuestros compañeros también de Babahoyo han enviado sus respectivos reportes y han informado que la vía quevedo babahoyo guayaquil se encuentra completamente despejada. Entonces vamos a, a, a dialogar un poco con el dirigente. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Buenos días. Para los seguidores del día, nos encontramos en vivo. ¿Cómo están las rutas ya en estos momentos de los transportes acá? Uh -huh. Bueno, la terminal terrestre está operando normalmente. Eh, las rutas a la, dentro de la provincia de Los Ríos también están, las rutas y frecuencias están saliendo con normalidad hasta el momento. Para lo que son rutas largas eh, para Guayaquil, para Manabí, para Quito, eh, hay cierta restricción. Los los transportistas no, no están enviando sus unidades a esos, a esos destinos, por seguridad, por precaución. O sea, para Quito no están enviando los transportistas las unidades por el temor a quedarse dentro de las paralizaciones, Sería. Sí, así es. Eh, eh, salen muy pocas unidades. Así están enviando, han salido hasta el momento, eh, eh, digamos, eh, alternadamente algunas unidades a Quito. Eh, pero por... Tenemos inclusive pensado que en unos minutos va a salir otra para Quito, pero eh, como se van presentando los cierres en las vías, los transportistas tienen temor por la integridad de ellos y de los buses y de los usuarios, entonces eh, me imagino que paulatinamente van a ir retirando ese servicio. Si es que se cierran las vías. Obviamente. Es decir, que la terminal terrestre de acá del Cantón Quevedo estará en funcionamiento. Sin embargo, los buses van a salir paulatinamente, no como constantemente se realizan, ¿no? Con las frecuencias eh, acostumbradas. Van a ser pocas las frecuencias que van a salir de acá. Sí, eso también obedece a que, como ustedes pueden ver, eh, los usuarios, no hay, no hay casi usuarios. Sí, Lo, el usuario ha decidido no viajar, entonces. Para un lunes nosotros tenemos ahorita un 10 o 15% de la, de la concurrencia de los usuarios acá al terminal. Okay. Es decir que también la afluencia de público ha disminuido a diferencia de otros lunes que ustedes tienen mayor cantidad de viajeros. Eso también influiría en que no haya tantos transportes, ¿verdad? Así es, justamente eh, la cantidad de usuarios también tiene que ver con que los las cooperativas envíen o no las unidades, ¿sí? eh, aparte del riesgo que viajen viaje vacías no tiene sentido. Okay. ¿Hasta qué hora tendrá la terminal terrestre la respectiva operatividad? La terminal terrestre trabaja 24 horas todos los días, ¿sí? nosotros no cerramos ni cerraremos por el asunto del paro y ya depende de la transportación en qué, en qué medida vayan brindando ellos el servicio. Muchas gracias. Bueno, ahí hemos escuchado a uno de los funcionarios de la terminal terrestre del Cantón Quevedo manifestar que también la afluencia de público es de un 10 a 15% a diferencia de los otros días cuando normalmente está a full la terminal terrestre del Cantón Quevedo. Eso también afecta a que los transportistas decidan no sacar sus unidades para eh, realizar las respectivas frecuencias. Esa es la información, amigos seguidores de Al Día, que les podemos llevar desde acá, de la Terminal Terrestre de Quevedo, en la provincia de Los Ríos, donde la operatividad se lleva a cabo. Sin embargo, los transportes que envían sus rutas para la sierra han disminuido las frecuencias, dado a las paralizaciones que se registran ya en estos momentos. Bueno, aquí tenemos la información. Las cooperativas que... Est Estas son las vías... Sí, ahorita me acaba de llegar un reporte en el cual eh, están eh, los diferentes destinos y diferentes cooperativas que están operando de acuerdo al estado de la vía. Por ejemplo, la Cotopaxi ya no va a operar porque la vía Zumbago a la Tacunga ya se encuentra cerrada. La Putumayo tampoco con el servicio del agua agrio Coca porque la vía también está cerrada. Eh, la Kennedy, y la Sucre Están operando eh, Normalmente la Quevedo también Están operando a Santo Domingo Porque la vía está habilitada o sea, todo, Toda la vía a Santo Domingo Está habilitada Por ende las operadoras que viajan a ese destino Están, están trabajando eh, Tenemos eh, Zumbago ambato Está cerrada la vía Quito-Tulcán también está cerrada la vía eh, Esas serían de ahí Guayaquil está habilitada, pero, pero de todas maneras están viajando con cierta restricción. Okay. Perdón. Reiterarle a nuestros amigos seguidores de Al Día, las vías que ya en estos momentos registran cierre total son Zumbagua-La Tacunga, Lago Agrio-Coca, Machala-Huaquillas, Zumbagua-Ambato y Quito-Tulcán. Estas son las vías que ya en estos momentos la Agencia Nacional de Tránsito reporta cerradas. Reiteramos, las vías cerradas según la Agencia Nacional de Tránsito son Zumbagua-La Tacunga, Lago Agrio-Coca, Machala-Huaquillas, Zumbagua-Ambato y la vía Quito-Tulcán. El resto de vías aún están habilitadas, las que van para Guayaquil, las vías que van hacia Manabí esas vías todavía están abiertas. Esa es la información también que nos hacen llegar los amigos de la Agencia Nacional de Tránsito y también la gerencia de la terminal terrestre de acá del Cantón Quevedo. Bueno amigos, informarles también que las paralizaciones se registran concentradas en la región Sierra específicamente, acá en la provincia de Los Ríos las vías están completamente despejadas hasta estos momentos como hace pocos minutos les informamos desde el anillo vial de Quevedo, la vía Quevedo-Santo Domingo se encuentra completamente despejada. Sin embargo, estaremos atentos a cualquier tipo de cierre que se registre durante este día. Gracias por la compañía. No se olviden seguirnos a través de las redes sociales. También acompañarnos en nuestra página www.aldia.com.es donde tenemos esta y muchas otras informaciones actualizadas para ustedes que desean salir de la ciudad. Gracias por la compañía.